45 años de las apariciones de Nuestra Señora Santificadora. Virgen María, gracias por estar con nosotros durante todo este tiempo. Gracias por haber escogido a Federico Blandón como un instrumento tuyo. Gracias Madrecita porque a través de él nos diste a conocer el amor del Padre Celestial y de su Hijo Jesús. Gracias porque empuñamos el rosario con esas aves marías, siempre pensando en nuestra santificación y la santificación de todos, para la conversión y conversión de todos. Gracias, Madrecita, porque nos das tanto sin merecerlo. Gracias por abrazarnos. Gracias porque nos has enseñado a subir con la cruz hacia ese monte donde te apareciste. Gracias porque has estado tan cerca de nosotros. Gracias, Madre y Santificadora, por estar siempre acogiéndonos, por estar siempre amándonos, por estar siempre venciendo al enemigo a través de ti y de tus ángeles, que en el cielo luchan y seguirán luchando para que siempre le demos la gloria al Padre Celestial. Soy Bernarda Lucía Lopera. Y pertenezco al grupo Un Canto a María. Y hoy me siento feliz por este cumpleaños tan hermoso. 45 años llenos de amor, llenos de esperanza, llenos de fe.